Días, Internet. Son las 10 de los cuartos de la mañana, hoy vamos sin prisa Bienvenidos de nuevo al canal, welcome to the channel Hoy vamos a sacar una ruta nueva que necesitamos para dentro de tres semanas Ya lo intentamos hace un mes o así creo, pero no llegamos, nos quedamos cortos Entonces hoy vamos a ir más a tiro hecho, haciendo quizá un poquito de asfalto al principio Porque la intención es hacerlo en máximo dos horas, la ida Bueno, pues ya hacía dos semanas que no salía desde la SEU así que sí, la SEU estuve muy fino pero ahora estoy un poco mal. Tengo que volver a entonarme. Esto de parar dos semanas, pero que en el padre el padre paras una semana y ya no eres nadie luego. Hasta que recuperas ritmo. Qué chulo esto, ¿no? Poder se puede, lo que pasa es que yo soy muy malo Bueno, también <ríe> A pulso <ríe> Bueno, pues nada, eso solo los dos no hemos podido. Quedaba el trozo chungo todavía arriba del todo, que la vez que vinimos al revés nos tuvimos que bajar de la moto y hacerlo entero bajados, que sigue subiendo cambia, seguro que es más fácil, pero hoy veníamos a otra cosa, necesitamos llegar lo antes posible a la meta y para eso venimos los dos solos, para buscar la ruta más rápida posible que es dentro de tres semanas lo que queremos hacer esto queda para otro día me recuerda a la triadera del circo ahí en Cunit pues nada hacemos la alternativa y continuamos la ruta una urbanización que yo creo que pertenece a Sitches, pero que este es el único acceso que yo sepa, vamos desde Libilla vas por un poco de asfalto sí pero desde Vegas o desde Sitches esta pista, que está muy chula pero vamos, que yo creo que a los que viven aquí todo el año no sé qué les parecerá me extraña que no nos lo hayan asfaltado ya algo muy característico y muy importante que le da mucha vida a esta urbanización es un monte tubista, un monte budista. Luego pasaremos un poco y lo grabaremos un poquillo para que lo veáis. Esperemos que esté abierto el bar este que hicieron nuevo. Bueno, ya hemos almorzado y antes de dar la vuelta... Vamos a enseñaros el monte budista. Ya veréis qué chulo. Aprovecho para decirte, José, perdona que me meta, que la plana de no pertenece a Siches, sino a Olivella, en la comarca del Garraf. Tienes que dar tres vueltas tocando las campanas ¿Así? Sí, para que tener buena suerte o alguna cosa de estas ¿Os ha gustado el monte? Budista. Está chulo, ¿eh? Os lo recomiendo que vengáis si tenéis la oportunidad A dar un paseo con la familia Nos va a gustar No os he dicho nada, por cierto, hoy éramos varios en, el, en las rejas Donde hemos quedado Pero yo prefería hacer esto solo con el Richard Que a él no le importa si hacemos carreteras, si hacemos pistas Y bueno, y no quería que los otros del grupo se aburrieran Total, necesito que vengan dentro de tres semanas, no ahora Así que Mucha como de rapa, el Richal Hace mucho que no vengo yo por aquí, mucho Está muy chulo, me recuerdo Mira que sendero más chulo Ha aparecido aquí de la nada senderito uy, que chulo este creo que hemos venido esta mañana por aquí ah sí sí sí mira, mira la perdiz Por aquí ya hemos pasado esta mañana. Yo creo que terminamos el vídeo aquí. Pues si te ha gustado, danos un gran like. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Y nos vemos en el, en el siguiente capítulo. ¡Vamos! ¡Let's go! Estamos en casa, el domingo que viene más y mejor.